Oh, En nos encontramos en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad llena de historias de piratas, por donde pasaron muchas de las rutas de Cristóbal Colón hacia las Américas. En este viaje queremos enseñaros qué es lo que no podéis perderos si venís a visitar esta mágica ciudad. Y comenzamos nuestra visita a la ciudad por la Casa Colón, un genial museo donde se pueden ver las rutas con las anotaciones que empleó Cristóbal Colón en sus expediciones hacia las Américas. en este museo se puede ver cómo estaba organizada históricamente Las Palmas, con el barrio de Vegueta a un lado y el de Triana al otro. Nuestra siguiente parada es el Gabinete Literario, símbolo de la explosión cultural de la ciudad. En el barrio histórico de Vegueta, junto a la catedral, se encuentra el Museo Canario, donde se repasa la historia de la isla gracias a los restos arqueológicos encontrados. La playa de las canteras es uno de los iconos de la ciudad y gracias a la protección de sus aguas es una de las mejores playas urbanas del mundo para hacer actividades en el mar como snorkel o kayak. El Jardín Botánico de Las Palmas de Gran Canaria no solo es el más extenso de todo el país, sino que además está muy cerca del casco urbano. Uno de los personajes más destacados de la ciudad es Benito Pérez Galdós y en Las Palmas se puede visitar el teatro que lleva su nombre y la casa donde vivió. Nos montamos en Tuktu para terminar de conocer la ciudad visitando el Castillo de la Luz y las famosas regatas de Vela Canaria.